Yo he sido presidente de uno de los bancos más importantes de España, por pues no decirte más. ¿no? Necesitaríamos un, un partido diferente, ¿no? un partido que no esté en el sistema. Necesitaríamos más presión para que la sociedad civil diga bueno, señores, esto, esto se ha terminado, ¿en qué sentido se ha terminado? ¿En que yo para conseguir las leyes que quiero tengo que estar en el Parlamento y si ustedes no me hacen las leyes que yo les estoy pidiendo que hagan, pues tendré que estar en el Parlamento e intentar hacerlas yo. Y si la sociedad civil quiere que yo esté en el Parlamento, estaré. ¿no? Nadie está diciendo que vayamos hacia una anarquía ...a nadie le gusta el desorden, no, no... ...necesitaríamos una demanda del conjunto de los ciudadanos... ...que quieren que estas cosas pasen... ...y como ven que los políticos no las hacen... ...y ya llevamos 20 años pidiéndolas... ...pues de todas las tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no?... ...entonces claro, cuando les hablas de la palabra decidir... ...les asusta... ...la reforma laboral es buena, es buena... ...porque no tengo ninguna duda que lo es... ...pero es eh, todavía corta... Ya, ...yo he estado en el sistema financiero... ...y concretamente... ...en uno de los bancos más importantes de España, ¿no?... ...mi relación con el rey es una relación vieja... ...que tiene unas raíces muy profundas... ...la monarquía española está muy dañada... ...muy dañada... ...sobre todo entre la juventud... ...¿cuál es el futuro?... ...no lo sé, no lo sé... ...la prisión es una etapa muy positiva... ...hay gente que me dice... ...yo no resistiría, yo no sería capaz... ...yo no sé qué, yo no sabría... ...bueno, no lo sé si tú sabrías, yo sí... ...por tanto, eh, sé lo que es el sufrimiento... No tengo miedo a que me meta a la cárcel porque me la sé de memoria, ¿no? Y eso es un peligro y, y soy una persona libre, pero libre en serio. Porque para ser libre en serio tienes que no tener miedo. Pero cuando tienes que decidir, tienes que, que tomar decisiones en, en el mundo empresarial, no es que sean más duros, más blandos, es que tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Y en ese momento vuelves atrás en la historia, ¿no? A, la, a, a esa ternura de aquellos años, ¿no?